¡Oh, de linda manera de arrancar un partido! Señores, a este nivel estos errores lamentablemente tengo que decir que no los pueden cometer. Porque despejar una pelota tal y como viene o como sea la tenés que despejar. No. El equipo no la pudo sacar de ahí. ¡Ojo, para va! gol! La de de la paridad va a estar dos arriba en un par de minutos. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. El arquero decide no poner a nadie en el primer palo. Ahí fue el delantero y ahí fue el gol. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Hoy llega este equipo un director técnico con muchísimo peso encima. Es el primer juego al mando de un conjunto cuya expectativa está puesta en el título no vamos a discutir que este equipo tiene un gran potencial está claro, las posibilidades que quedarse con el título al término de la temporada están todas claritas ahora, con un técnico nuevo con nuevas ambiciones ojalá que lo puedan conseguir Hace bien sacándola del peligro ha perdido el esférico el Real Madrid y hoy Bonucci, ay Bonucci, y ahora, ¿cómo salir de esto? Si no lo para, lo van a ver con un abrazo de gol. En el centro cross. ¡Cayó otro gol! Un partido soñado para este equipo, ya lo ganan por tres. Y acá vemos de nuevo. ¿Cómo logra vencer al defensor? La verdad es que estoy asombrado de la facilidad que le dio a la defensa para que el que cabeció la enviara donde él quiso. Es terrible que la, no hubo presión ni nada por parte del defensor. Sigue el partido y el Real Madrid dominando totalmente esta película. Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante, termina el saque de arco. La formidable tarea del equipo de prevención nos coloca de nuevo la repe del gol. Sigue manejando la pelota, pegadita al pie. Ahí está Vinicius. Remate. En esto creo que no hay espacio ni para la polémica. El levantado banderas fuera de juego. en recuperarla, levanta la presión se le escapó el balón a la lluvia Este es de no creer, la lluvia que pierde de nuevo la posición. Fernando, ¿cómo me gusta decir esto? ¿eh? El madre, cuidado, que hay peligro de gol. Formidable, ¿cómo defiende el cabeza? Bueno, vamos a ver. Vamos a analizar otra vez dónde comienza este gol. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Qué contentos se los ve a los del banco porque su equipo está dando espectáculo. Y esto que no va a terminar todavía, 4 a 0. No hay manera que le quite la pelota. Cuando nos acercamos al final de la primera parte, vaya que ha sido un primer tiempo maravilloso para el Real Madrid, líder cómodo. Vos lo dijiste Fernando, ¿eh? están jugando bien, la verdad es que se están luciendo, atacaron con decisión, están controlando la pelota, veremos algo similar en el segundo tiempo, ¿no? brillante atajada del arquero por ese cabezazo sí, más que un cabezazo para que lo hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía pero estaba muy bien el arquero parado a veces los números Fernando no engañan eh. esto puede ser una goleada señores ha recuperado ahora qué podrá hacer con la pelota y va sobre el marco ¡Qué oportunidad se les acaba de ir! ¡Miren la cara del técnico, no lo puede creer! ¡Ven encima! ¡Balón que va al segundo palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡No detienen esta masacre futbolística, por favor, que no lo apaguen! ¡Sería lo peor que pueden hacer! otra vez de este centro que permitió y fíjate que ahí Fernando tenemos el final de esta jugada cabezazo impresionante y con el tiempo que falta en el partido esto me parece que va a ser una goleada monumental ojo para mí se va que no esa pelota después me explican cómo La puede llegar a perder. Ahora tiene la posesión Modric. Ojo, que va pasada. Se viene. ¡Oh! ¡La segunda fiesta! Tocó les quiere más esto que no termine. Estas distracciones, Fernando, son, son de risa, aunque en que la comente tenga que llorar, porque no se puede dormir, le robaron la pelota y le convirtieron el gol. Con este pitazo nos vamos al vestuario. Terminó el descanso, señores. Comienza ya la segunda parte. Será el Real Madrid que la mueva. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Genera una buena oportunidad. ¡Se viene! con los goles, era un rabo el tercero del partido bueno señores vamos a repasar cada este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Bueno, ahí se quedó parado el arquero, nada que hacer para los defensores esa pelota entró en el primer palo y nadie pudo hacer Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. Cayó fácil el balón en las manos del Arco. Estos dirigentes del Aston Villa dieron más vueltas que un trompo. Mario, ida y vuelta, tira y afloja. Al final han fichado al jugador que buscaban. Se puede confirmar la noticia. El entrenador está contento y la hinchada lo quiere ver ya en la cancha. La vida alaba. Recibe Vinicius. Ha jugado el partido soñado, atípico, memorable. Bueno, vamos a disfrutar de vuelta de este centro perfecto más, espera tranquilamente en el área y define de cabeza. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Excelente movimiento, dejó limpiamente sin valor al rival. Tony Cruz. Hay corner para el Madrid. Decide hacer el pase corto. Oportuno en la recuperación de la pelota. Acá puede venir un contragolpe. No la avance Ibai que se comió una muto. ahí se viene ¡Oh! esto es una paliza de verdad vergonzoso resultado para los rivales una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado de Vidalava. Balón para Karim Benzema. Ahí se lleva la pelota regalada. Sale la pelota y se viene el corner, corner corto... Intentó lo que parecía imposible Mario... Y cuando a uno se le acaban las ideas... La jugada la tiene que terminar de alguna manera... Ahora tiene la pelota y ahora viene lo bueno... Rüdiger. Queda poco para que termine este partido el Real Madrid. La verdad que están fire terminando y con una ventaja cómoda. Hoy no había forma de frenar a este equipo. ¿eh? Le salió todo perfecto. Jugaron mejor, tuvieron la pelota. Cada vez que llegaban al arco contrario había un peligro de gol. Realmente perfecto. como el conejito, mira, sigue y sigue, no para. Dusan Vlahović. Y ahora, y ahora qué hacen con ella, recuperaron bien. Cortó a la rechaza de Puyol. Va a patear desde el córner de la Juventus. El tiro de esquina, lo juegan ahí nomás. Los hinchas no lo pueden creer, se le ha ido. Da lo mismo que vaya al medio del arco o que vaya al ángulo. El gol es gol y ya está, no sé por qué hizo eso. cinco minutos, sacan el cartelito David alaba que quedó solo él y el arquero y la gloria, además! Atento aquí el peligro, no se aleja han tapado uno, nomás el disparo que se abre sin peligro alguno Gross Después de recibir esta pelota, lo que tiene que hacer es dar las gracias. ¡Prueba Benzema! ¡Benzema! ¡Lo quedó y no perdonó Karim! ¡Benzema lo ha hecho! Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieron. Muy arriba. Y esto le permitió recuperar y conseguir el gol ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno bueno ya saben la referenda dice que jugamos tres minutos más Locatelli Pelota de Popa, Dusan Blavitz. Le regalaron la bocha. Se termina el partido. Una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario. Realmente hoy el resultado no se les podía escapar, ¿eh? Hicieron un partido... Benzema... ¿Qué amigos? Un gustazo. ...poder compartir con todos ustedes, sean bienvenidos a este hermoso BC Place... Le saluda a Fernando Palomo al lado del matador Mario Alberto Kempes. Hoy se juega el segundo partido de esta pretemporada y será, bueno, recomendable no perder puntos, ¿no? Manchester City contra el Real Madrid. La verdad, Fernando, que hay entrenadores que la pretemporada la usan principalmente, está claro, para poner al equipo físico. ¡Ahí está! historia, y ya se abre el marcador fíjate Fernando vamos a verlo con tranquilidad y cuidado que no pase por el televisor porque si no, nos pega en la cabeza pues, nos traemos un par de metros y es que seguimos con el partido 1-0 les pueden decir adiós al peligro después de esta atentos con esto que claro que de doble. ¡Ahí está otro gol! ¡Y qué manera de ponerse arriba! ¡Dos goles de ventaja en tan poco tiempo! Yo la verdad, es Fernando, que no entiendo lo que estaba pensando el comenzador. Si hacer lo que va a hacer después del partido o lo que hizo anteriormente. Porque la verdad se, se le nubló. Se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota. Vinieron el de... error. ¡Claro oportunidad! ¡Qué pedazo de gol! Y otra vez la jugada previa a lo que fue un golazo. Ahora te digo, la recepción del atacante es espectacular. ¿Cómo se perfila? Y la volea para convertir. ¿Qué más te puedo decir? Sigue el partido y el Real Madrid. Dominando totalmente esta película. Ahí está Vinicius. La pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero. La tiene Karim. Va para Carabajal. Parece que este es el fin de la jugada. Vinicius. de un centro que fue puesto como con la mano y el segundo alto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol aunque parece que ya esta puede ser esta puede ser bueno. ¿Alguna bueno, vez Mario interés del Madrid por llevarte a su club eso me contaron después del mundial de 78 cuidado, hay de gol puños de Ederson para alejarla decide mandar la pelota al tiro de esquina para aquellos de mala memoria acá está la repe del gol la juega ahí cerca metió la pelota Vinicius parece que ahí ha terminado la jugada ¡Budrich lleva la pelota. Álava. La tiene Karim. Jugada clara por Rodrigo. ¡Gol, gol! No detienen esta masacre futbolística. Por favor, que no lo apaguen. Sería lo peor que pueden hacer. La verdad que lo que quieren es que termine pronto el partido, porque si no, no van a alcanzar los números para contar los goles. Ya el marcador grita que esto es una paliza 5 a 0. Fernando, como me gusta decir esto, ¿eh? El Madrid se ha dueñado de la pelota y es el que más. Hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer. Fíjate esto que estamos viendo hoy. Encima que van. Adelante el marcador. Cuidado, Fernando, se viene el gol. ¡Esta es una paliza de verdad! ¡Vergonzoso este resultado para los rivales! Y ahora, claro, viendo la repetición, vemos que el, el entrenador se los quiere comer crudo a todos los jugadores. Porque tenían que haber rechazado pelotas para cualquier lado. O sea... Ahí se viene mano a mano con el arquero, ¡Ojo! ¿sí? ¡Ahí está! Oh, no era tan fácil como darle un pase a la red! Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. La verdad es que la técnica que demostró este jugador fue espectacular. ¿eh? ¿Podía haber pateado de del área antes de ir al arquero? Sí, presidió la gambeta y después terminó en gol. Qué contentos se los ve a los del banco porque su equipo está dando espectáculo. Así como va este partido, muchachos, yo no sé si quieren seguir jugando lo que quiera Ahí se termina todo, un mal pase. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. El referí que pite el cierre de los primeros 45. Este es uno de aquellos partidos que conmueven una actuación formidable. Bueno, la verdad que la figura ya la tenemos, ¿eh? No lo podemos negar. Patió mucho. Incluso, te digo más, hizo más de un gol. ¿Qué más podemos pedir? Nosotros nos ponemos las pilas, que comienza el segundo tiempo el Real Madrid, esperando mantener la ventaja. Se saca de encima la marca. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. ¡Mirá la, ¡La ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! Uno de los mejores goles que verán en la campaña. Señor director, por favor, ¿me repite este centro? La verdad, señores, que hemos quedado todos sorprendidos, ¿eh? Porque eligió lo que él pretendía. Le pega el primer palo y sorprende hasta el arquero. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Mendy. Este es Dani Carvajal. Lo que parecía apenas una nota para llenar espacios, ahora es una transferencia confirmada. Bueno, la verdad, Fernando, que historial futbolístico, sí que tiene este jugador porque ha pasado por varios clubes. Ahora te pregunto yo, ¿este será el último equipo? Bueno, lo veremos. Rápida transición al ataque. Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. Sigue esperando porque se abre la oportunidad. Otra vez les está quedando el balón. Mira dónde viene, recuperó la pelota. Tenemos cambio en el City. Walker Erling Braut Haaland ¿Qué bien que entró? Benzema que la tiene, bien ahí para cortar, Erling Haaland. la pega Benzema, muy bien Ederson, la confianza que le da el equipo, se le escapó el balón a City, con la pelota Rodrigo, la podrá pasar. Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el saque de arco. están presionando en la línea de fondo pierde la posesión ahora sí, se viene, se viene este chico va a soñar con esta jugada que acaba de desperdiciar vaya error De Bruyne Oland le sacan encima la pelota que va por ella ¿Y si convierte como bien te te Muy fácil la pelota para el arquero. Después de eso, ahora qué harán con la pelota Erling Broad Hallan. Se fue la intercepción. La tiene Karim. ¡El pueden ser magnífico! Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. Yo cancelo. Míralo como van ¿O lo detienen ¡Ojo es para Benzema! ¡Y entró! ¡Ay, es una ráfaga no Inspirado por el partido! Sorprendente que ante semejante repaso Hayan dejado que el partido llegue a su final Me sorprende de verdad En 10 minutos se termina todo. No le va a quedar mucho este partido. Le suman un minuto apenas. Se termina todo. Festejen ya todos los merengues de la casa. Le pueden decir adiós al peligro. Se invirtió mucho tiempo y dinero en este pase a minutos de ver a este jugador en su partido de debut. Síganlo de cerca por la pantalla de EA Sports. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles y abrir el telón de este maravilloso BC Place. Con Marito es el matador, les habla Fernando Palomo. A continuación les traemos el último partido de la fase de grupos Real Madrid... Se estará enfrentando hoy a la Frankfurt. Sí, la verdad es que estos dos equipos yo creo que de alguna manera van a buscar quedar lo más alto posible en la fase de grupo. Pero bueno, a mí la verdad es que la pretemporada me ha gustado. Han sido lindos los partidos. Los entrenadores están buscando ya cómo encarar la temporada. Y no dejaron nada al azar. El Real Madrid llega a este partido formando así. Courtois bajo palos. En la cancha también está David Álava que trabajará junto a Antonio Rudiger en la defensa. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido. Hablan cosas muy buenas de lo que ha dejado en cada entrenamiento. Josep Ilicic, que hoy debuta. Bueno, señores, tanto pedían, tanto pedían a un delantero que ahí lo tienen. Se lo han traído y ojalá que rinda de la mejor manera. No ha demostrado que no siente la presión. Es fuerte. Ojalá que sea un buen proyecto para el club. Pasa la marca, pinta bien. Balón que ha terminado en el corazón del área y en el rival. Rodé. Balón para Ilicic. Cortando bien con la intercepción. No pudieron mantenerla. ya He dado con el balón. Rodrigo. Perdieron el balón nomás. Benzema. ¡Uh, qué fácil se lo llevó! Ojo, el peligro sigue. ¡Lo define! ¡Gol! ¡Ha llegado el primer gol del partido! Este gol es una maravilla. ¿eh? Después de haber dejado al defensor patas para arriba, como se dice. Es un monstruo. ¿Se vendrá la respuesta del Frankfurt? Retomamos todo. Ha recuperado de nuevo el balón. Vinicius Jr. Metió en la pelota Vinicius. ¡Ahí está otro gol!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 por ahora el marcador está dos a 0 bye bye a la posesión Increíble, Fernando, ver cómo el Madrid tiene la posesión de la pelota. Hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer. Fijate esto que estamos viendo hoy. Encima que... ¡Gol! A saber qué laguna se le hizo en estos momentos al defensor, porque las tenía todo consigo, estaba tranquilo con la pelota y de repente se le vino el mundo abajo. Un error que no se puede cometer en defensa y bueno, como siempre se dice, error cometido en defensa, gol que te han hecho. Qué contentos se los ve a los del banco porque su equipo está dando espectáculo. Hoy los merengues dominando, continúa el partido y habrá más goles seguro. Rodé. Mira qué bien cómo sacó la pelota. Benzema que la tiene. Ojo, para Benzema. ¡Gol! Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Joder, sí. Ahora, Fernando, a mí me parece que se podría dar un abrazo y entre los dos... Acá lo consigue. Posición adelantada. Gran intercepción de Modric. Real Madrid jugando muy, pero muy bien en la primera parte, dejando una gran diferencia en el marcador. Vos lo dijiste, Fernando, ¿eh? Están jugando bien, la verdad que se están luciendo, atacaron con decisión, están controlando la pelota, Veremos algo similar en el segundo tiempo, ¿no? Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Es que pasa rápido esta historia y dicen que el fútbol es largo. Se ha ido ya la primera mitad. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos señores, queremos ver más goles. Bien, ahí quitando la pelota. Vinicius Junior, ahí está Vinicius, hasta parece fácil con un arquero así. Buscando quién remate su córner, y ahora, y ahora, ¿qué hacen con ella? Recuperaron bien. ¡Gol! Este partido especial para él. Y ahora, claro, viendo la repetición, vemos que el entrenador se los quiere comer crudo a todos los jugadores. Porque tenían que haber rechazado pelotas para cualquier lado, hasta para su propio arco, pero por arriba el travesaño. No pudo ser, el rival se aprovecha de estos errores y marca el gol. Ya el marcador grita que esto es una paliza 5 a 0. Existía el rumor de que el Manchester United iría por este jugador y ya es realidad. La transferencia está confirmadísima. Ya está hecho la contratación. Han pagado mucho, pero lo necesitaban. La tiene ya el Real Madrid. Gran control el de Tony Cross para avanzar. Pericius. Tapa el arquero y sigue el juego. Lo define. Si no aparece era gol. Esto era gol. ¡Se viene. ¡Qué mala suerte! Pésima suerte la del arquero. Ahí estaba para primero atajarlo por el gol. El gol estaba para ser anotado. Pues oh, la verdad, Fernando, viendo la repetición de la jugada. El arquero hace todo lo posible para que esa pelota no entre, pero en el rebote, nada más pensar. Y le corre, corre. Creo que ya lo sabía pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Rode. Maestro, fíjate bien cómo están vistiendo tus compañeros. Le queda todavía media hora el compromiso. ¡Encima! ¡Ojo, para Benzema! ¡Se viene! ¡Oh! ¡Oh! ¡Increíble! Llegó con los goles en un rato el tercero del partido. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. ¡Admirable lo de Benzema, ¿eh? Todos pensaban que iba a buscar una pared, pero se animó de media distancia y la clavó la alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol esto es un festival de goles ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno Toma control de la pelota y está solo. ¡Se viene está el jatre! Es un pedazo de jugador, un pedazo de goleador. ¡Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros, ¿eh? ¡Es matador! Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Pues la verdad es que la podía haber colocado, pero siempre impera, Prefirió patear fuerte. Y ahí vemos las consecuencias. Qué lindo gol que fue. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Tendrán que correr para recuperarla. Otra vez perdiendo el control de la pelota. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Este bueno, parece bueno y está mano a mano. Increíble lo de Trap. Por ahí no la puede perder, ahí no la puede perder. ¡Gol! Y esto no lo remonta nadie Yo la verdad, Fernando que no entiendo Lo que estaba pensando el defensor Si hacer Lo que va a hacer después del partido O lo que hizo anteriormente Porque la verdad se le nubló Se le nubló la mente y no sabía qué hacer con la pelota Vinieron, le robaron la pelota y le convirtieron Cosa que pasan. La única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar. Diez minutos para que se termine el partido. El arquero lo controla fácil. Gran partido para el Real Madrid. Muy completo además. Creo que el análisis no puede, sino no aplaudir la tarea del equipo blanco es una victoria que te puede dejar muchos mensajes ¿eh? por el simple hecho de que acá están diciendo estos muchachos cuidado fernando si viene el gol, ¡Gol! ¡Gol! definió como un maestro el portero nada que hacer Se escapó, se fue solo al ataque, Mario en la contra, termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe, solito, hizo todo y hasta lo definió. La alegría en el banco después de este gol, ¿eh? esto da más tranquilidad al equipo. cae otro gol este equipo que necesita una canasta más grande le sacan encima la pelota quien va por ella este partido le están quedando tres minutos por jugar balón para Karim Benzema el error de Benzema entregando el balón esta puede ser buena transporta bien el balón parece no inquietarse nada con el disparo de larga distancia y ese es el pitazo que nos cuenta que el Real Madrid se queda con la victoria este equipo que supo aprovechar todas las oportunidades...